La tradición y esta sección en nuestro programa por supuesto que la hacen las asociaciones que tenemos aquí en la provincia y por eso hoy tenemos un programa muy especial porque nos acompañan miembros de una de ellas, de la Asociación Etnográfica Bajo Duero, pero primero les tengo que presentar a Mario, Mario Martínez que nos acompaña esta noche. ¿Qué tal Mario? Buenas noches, aquí estamos. Aquí estamos para hablar de eso de las asociaciones que son las que recuperan el, la tradición y el folclore de Zamora y que nos lo van a traer hasta aquí. Eso es, ahora que llega el, el otoño, el invierno, estas asociaciones tampoco paran, siguen haciendo actividades, quizá no tanto a pie de calle en los pueblos, pero sí a través de cursos, charlas, conferencias y conciertos y bueno, hoy contamos con la asistencia de unos compañeros de Bajo Duero que nos van a contar una experiencia que han tenido fuera de nuestras fronteras de Zamora. Eso, de las fronteras de Zamora. Bueno, le doy las buenas noches ya a Miguel Montalvo. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Y también a Elisa Gallego. Buenas Hola, noches, buenas Elisa. Contándonos que habéis estado en, en mi ciudad natal, <ríe> en Gijón, habéis estado este fin de semana. ¿Qué tal la experiencia y por qué habéis ido a Gijón? La eh, experiencia muy positiva. Fenomenal. Y muy re, rejuvenecedora para mí, por ejemplo. ¿Por eh, qué? Por qué Miguel? Bueno, hombre, pues ya llevo muchos años en... ...la cultura tradicional y últimamente pues no era frecuente... ...que saliésemos a este tipo de encuentros con otras aso asociaciones... ...y bueno pues así entras en contacto con otros amigos que, que has dejado de ver... ...durante un tiempo y ha sido muy positivo. Uh -huh. Os han invitado porque, porque la asociación que organizaba... Eh, ...siempre invita a un grupo de fuera de Asturias ¿no? Uh -huh. Efectivamente, llevan ya unos años haciendo este tipo de, de encuentros... ...con la cultura tradicional... Y, ...y este año decidieron que, que les apetecía que les hablásemos de Zamora... Uh -huh. ...entonces pues, pues ahí hemos ido. Muy bien, eh, ¿cuál era el programa? ¿Qué es lo que tenías planteado? Bueno, dos partes muy diferenciadas... ...era una jornada que se celebró el sábado... ...entonces la mañana la dedicamos a, digamos, más, más académica... ...era dos charlas o conferencias... ...sobre aspectos concretos de la cultura tradicional de la provincia y bueno ahí es en lo que estuve yo participando la primera fue el ciclo festivo en la provincia de zamora y la segunda que impartió eh, rodrigo martínez roncero que fue sobre el acompañamiento de percusión de la gaita de fole en el oeste zamorano uh -huh. y fue en el instituto jovellanos en el antiguo instituto jovellanos un centro cultural estupendo donde había múltiples también actividades culturales y después ya, bueno, pues la comida y ya por la tarde que lo cuente Lisa porque fue la que dirigió la el... La experta, ¿no? <ríe> ¿Qué dirigiste, Lisa? Bueno, ¿Baile? yo y, mi, y mis compañeros, por uh -huh. supuesto. Eh, bueno, impartimos un taller sobre el baile tradicional en la provincia de Zamora, que estuvimos pues como una hora y media o así y... Mmm, y bueno, intentamos dar una visión general de lo variado que es nuestro folclore. Los pues aprendimos bailes alistanos, bailes anabreses y bailes ayagueses para que vieran un poco la diferencia y sobre todo, para que escuchasen eh, los diferentes instrumentos que, que se tocan. Hicimos baile de gaita, de pandereta, de flautita amor y de dulzaina. Entonces, bueno pues, como veis en las fotografías había muchísimos asistentes, había como 30 parejas bailando a la vez o así, y, y bueno, la verdad es que pasamos, pasamos un buen rato y, y luego aprendimos nosotros también, porque después eh, fueron el, el grupo Bezos Astures los encargados de hacer un taller también sobre, sobre bailes de allí, de, de Asturias. ¿Qué os decían cuando empezasteis con este taller, con las primeras pautas? ¿Se parece mucho no? Contadnos un poquito cuáles son las diferencias y lo que os decían ellos, claro. Eh, bueno, en realidad eh, había mucha gente de, de otros grupos, porque estos encuentros, como decía Miguel, sirven también para, para encontrarnos con, con amigos de otras, de otras provincias, de otros lugares. Había mucha gente de León, había mucha gente de, de Cantabria, había gente de Burgos. Eh, entonces, bueno, pues muchos están también ya en otros grupos y gracias a Dios tenían ya una base un poco de, sí, de claro, baile y fue muy sencillo, uh -huh. la verdad es que eran muy buenos alumnos, todo hay que decirlo. Uh -huh. Miguel, ¿tú te sumaste al taller? Claro, ¿no? todos, claro, los, claro. Que, todos <risa> los que participamos acudieron todos a las, a las charlas para apoyarnos a nosotros y nosotros desde luego acudimos también a, al taller porque bueno, una parte necesaria era pues, bailar con gente de allí, ...o de León, o de Cantabria, o de Salamanca... ...que también se lo vio a Lisa... Sí, sí, sí. Eusebio, Salamanca estaban Eusebio y Pilar del Mayalde, ...que bueno, son... ...es un grupo que, digamos que nació a la vez que, no, que nosotros... ...con el que mantenemos una buena amistad... ...y nos apeteció mucho, y a Eusebio y a Pilar le encantó estar otra vez juntos en claro. un evento como es este. Es que recorréis mucha geografía ¿eh? con el grupo y, y bueno, supongo que es parte de enriquecer claro. esa cultura, ¿no? se van haciendo teniendo? amigos, sí, se van haciendo amigos. Uh -huh. Y bueno. bueno, por la noche, que no lo hemos dicho, eh, fuimos a una espicha y continuamos bailando, claro, ahí ya no. sí que aquello era, pues, eh, de repente cogía los instrumentos, los de León, de repente nosotros, de repente Eusebio se ponía a tocar. O... Entonces, bueno, pues ahí ya fue el intercambio, un, un intercambio de bailes y de canciones, de los es que fue, nos lo pasamos muy bien. Una fusión, ¿no? Una fusión total, irmenes? sí. Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué os, eh, ¿cuál es la sensación que os llevasteis? Pues eso, de enseñar eh, ese resumen que pudisteis hacer en esas horas de taller pues para, para, en este caso, grupos de, como nos decías de muchas eh, provincias, pero que enseñasteis algo muy concreto de aquí de, de Zamora. Bueno, eh, lo primero a destacar que la verdad es que les encanta. Todo el mundo dice que, que el folclore de Zamora, sobre todo por, por lo variado, uh -huh. porque en un taller de hora y media puedes hacer bailes tan, tan distintos como los que hicimos. Entonces, eh, todo el mundo queda encantado siempre con, con, con los bailes de de Zamora. Ahí estamos viendo, por ejemplo, una danza prima que uh -huh. es muy emblemática en, en Asturias y pues estuvimos aprendiéndola allí con, con la gente de Bezos Asturias. Uh -huh. Ya ves que somos un corro, vamos, Sí, sí. vamos nombre, todo el eh. pabellón. Sí. Bueno, yo esta la conozco un poquito, eh, con los sí, meñiques ¿eh? y... Eso es. y además es que en época de verano en la playa siempre se está recordando que tal día se hace la danza prima. Sí. Eh, un domingo, así que sí, esta yo creo que es la más conocida yo creo que por todos. Uh -huh. Aprendisteis eh, bailes de Asturias, pero eh, decías que valoraban mucho la variedad, ¿no?, de los de Zamora. Eso es. Con tanta gente, porque sois eh, muchos, mmm, bueno, evidentemente todos tenéis una base, entonces no es lo mismo que empezar de cero, pero es complicado enseñar esas, esas diferencias concretas del baile de Aliste, de de las partes de Zamora? Bueno, no, la gente está muy dispuesta, además, eh, vamos, que no, no hay que salir profesional de estos talleres, entonces, bueno, con tener unas nociones básicas y, y moverse un poco al ritmo y, y sobre todo, pues, eh, bailar con, con otra gente y, y, bueno, la verdad es que, bueno, ahí lo que estamos viendo son las dancitas, que también es un baile asturiano muy divertido, que se trata, bueno, como veis, primero se baila separado y luego se baila un balseo procurando pillar al que tienes delante, entonces uh -huh. pues echando unas carreras ahí. <risa> pues sí, sí, hay que estar avispado, ¿eh? Madre mía. Bueno, eh, toda una experiencia, supongo, para repetir, Miguel. Hombre, repetir como ponentes, digamos, pues ya no, porque imagino que no contarán con otras provincias. Este año tenían en mente que posiblemente íbamos a compartir el taller con el País Vasco, lo que pasa que un problema de última hora impidió que estuviesen gente del País Vasco. O sea, que imagino que el año que viene, no sé si cae el 8 o 9 de noviembre, porque ya tienen la fecha fijada, eh, va a ser el sexto encuentro. ...y no yo bueno por lo menos quedé tan encantado que, que volveré a participar... ...en este caso como, bueno, pues como oyente, asistente, como sí, asistente. ¿no? Sí, sí. <risa> Entre el público. Es gratuito, que eso es una cosa sí, que también bueno, claro. hay que valorar... ...o sea que puedes ir a las jornadas, estar en, en las conferencias y en el taller... ...bueno, aquí hay que pagar eh, la comida, las pichas, sí que hay que pagarlo... ...pero merece la pena ir a las pichas y estar hasta las 3 o las 4 de la mañana bailando, que bueno, yo sé de gente que, que tenía agujetas al día siguiente. ¿eh? No me extraña. Eso que, de... que somos gente que habitualmente sí, estamos Sí, sí, bailáis, claro. No, no, pero no, no me extraña porque después de todo el taller, de estar probando cosas nuevas, de los correteos que estábamos viendo y luego encima, claro, si ya eh, por placer, por gusto, pues hay más baile, normal, ¿no? Sí. Y a las 3 porque nos echaron, si no ahí se todavía. Muy bien, eh, no sé si tenéis previsto hacer eh, más cosas como esta, parecidas, desde la asociación, Miguel. Pues, hombre, cuando yo, desde luego, cuando estaba allí, pensé, ¿por qué no lo podíamos hacer nosotros? Lo que pasa que. Organizar algo parecido, uh, sí, ¿no? Aquí... ¿no? No creo que fuera así difícil, yo creo que encontraríamos colaboración de, de gente para organizarlo, locales y. Creo que sería factible hacerlo, lo que pasa es que ahora estamos inmersos en otros proyectos que ya os iremos desgranando puntualmente. ¡Ay, esto de que no, no nos digáis nada! Que bueno, no nos sí, nos sí no, no, a mí me encanta decir lo que estamos haciendo. <risas> él, lo comentaba con Mario, pero él pensaba hacer un programa y no quería pisarle nada a lo que... No, bueno, este año la verdad es que, por ejemplo, este encuentro que hemos, este hemos visto en Gijón es el quinto encuentro, se celebra el 25 aniversario de la Escuela de Folclore de Zamora, o sea, que es un año de aniversarios, y los integrantes de la Asociación Etnográfica Bajo Duero, a lo cual dedicaremos una, un programa, una sección, pues están inmersos eh, junto con Guti, Baichimo Teatro, si no me equivoco, uh -huh. en el homenaje a García Matos, que bueno, hoy nos pueden dar un pequeño adelanto eh, sí, sí, sí. de lo que nos podáis contar desde vuestra experiencia en esa preparación, claro. Bueno, una experiencia única, ¿no? porque llevamos un año preparando un espectáculo que estrenaremos el día 2 y se va a repetir el 3 de diciembre, 2 y 3 de diciembre en el teatro principal, y lo que, hemos, lo que estamos preparando es un, eh, un espectáculo con tintes de modernidad sobre la tradición musical de España, que nos ha servido de base para este trabajo del, de la magna antología del folclore del de profesor Manuel García Matos. Y bueno, va a ser un espectáculo en el que está mucha gente esperando a ver cómo sale, mucha gente no solo de aquí de Zamora, sino de fuera. Tuvimos la oportunidad el otro día de ver cómo estaba el ambiente folclórico en cuanto a este, a este espectáculo que, que piensa venir mucha gente de fuera. Y después también tenemos una colaboración con Aloyano, eh, uh -huh. la pastorada leonesa, en la que estamos, los tres que estamos ¿Es aquí, estamos, ¿Sí? <risa> <risa> estamos metidos. Llegarme, sí. Tenemos un papelito eh, cada uno y es el 21, 22 y 23 de diciembre. También en el teatro principal, sí. ¿no? Sí, Aloyano hace la parte coral y nosotros vamos a hacer la parte de representación de, de la pastorada y los bailes. Uh -huh. Bueno, estáis ocupados, ¿eh? Mucho, Hasta por eso te digo que, a, que ahora vamos <risa> de a dejar. Pero quizá en la primavera, pues intentemos hacer algún encuentro, que ya hemos hecho. Hicimos un, un taller de, la, de bailes de la raya que dirigió uh -huh. Elisa. Y, y bueno, salió tan bien que tenemos intención de, de seguir por esa línea uh -huh. Bueno, Elisa, pues no sé si con bailes repetimos con bailes de la raya o de otra forma, o un encuentro como este en el que os traigáis a gente de, de fuera y viváis un ambiente pues eh, tan fenomenal como el que habéis vivido este fin de semana uh -huh. en Asturias, pero nosotros nos lo tenéis que contar Hombre, para eso claro, estamos por supuesto. aquí por supuesto. Vale <risa> Bueno chicos, eh, muchas gracias por venir, por contarnos experiencias, proyectos también. futuros. Y Mario, pues eh, hoy hemos estado con Bajo Duero, no sé si podemos adelantar eh, algo de la semana que viene. Pues sí, hay eh, otro grupo de Zamora, en este caso la Morana va a viajar a Sevilla, así que estarán con la gente de la Casa de Castilla y León, con nuestros paisanos también okay. de Zamora en Sevilla, e intentaremos que sean ellos los que vengan a contarnos esa experiencia. Eh, ellos han estado con eh, gente tanto de Zamora como de fuera de ella mostrándole nuestros bailes. Eh, en este caso la Morana va a estar con gente de Zamora recordándole sus tradiciones, sus, sus bases ¿no? culturales y bueno, serán ellos los que, nos, los que nos contarán esa experiencia. Y ya avisamos aquí también que, como hemos dicho aquí, el último fin de semana de noviembre la gente se reserve... Esa fecha porque tenemos tanto el concierto y la cena de apertura de la Escuela de Folclore de Zamora, ya daremos más detalles, como la presentación del homenaje a García Matos. Así que tenemos un eh, mes de noviembre y principios de diciembre muy completo, que la gente vaya reservando las fechas y irán viendo tanto en internet como aquí todos esos pequeños detalles. Eso, fechas señaladas, eh y si no, vamos a Facebook, a tablón Folk, y ahí encontramos, es... vamos a encontrar toda la información. Sí, puntualizar otra cosa, sí, que mira. el día 12 viajamos a Madrid, 12 de enero, a San Sebastián de los Reyes. Eh, para el, participar en homenaje a Isauro Manzano Cuesta, que es un folclorista zamorano que ya falleció, miembro de nuestro grupo, y que vamos a estar allí. Participará muchísima más gente, el cartel todavía no está cerrado, yo te pasaré, marido. Todo el, <risa> Lo vamos pagando, eh. En la pero vamos, eh, de Zamora iremos bajo Duero y parte de su familia fenomenal, sí, sí. bueno pues poco a poco eh de momento con lo que nos queda aquí al ladito que es ese final de noviembre, principios de diciembre chicos, muchas gracias a los tres a veces, por venir sí. esta noche <risa> señores, nosotros continuamos